¡Hola! Estamos en un episodio más del videoblog de Katia y es que estos episodios me gustan mucho porque comparto mis experiencias, las actividades de la semana y, bueno, recordar y comentarles que si nos extrañaban, bueno, aquí estamos. El último episodio que grabamos el año anterior fue con el que nos despedimos y que realmente les he de confesar que no pensé que nos íbamos a demorar tanto en retomar la segunda temporada de eh, LinkedIn Pro Activo, ¿no? Eh, venimos con mucha energía, con otro... Eh, con otra forma, otro formato, ustedes pueden ver, buscamos eh, generar contenido atemporal, contenido eh, en pastillas más práctico, más efectivo eh, en las mismas temáticas que habíamos hablado, ¿no es cierto? Desde el, desde el 2022, lunes y martes eh, marketing, eh, miércoles ventas jueves negocios y los viernes el videoblog de Katia, que es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Así que bueno, si me paso en este episodio, pues trataré de hacerlo de manera rápida, pero sí quería compartirles que eh, tuvimos que hacer este giro del podcast porque obviamente veíamos que teníamos las descargas necesarias y todo, pero estaba eh, necesitaba como dentro del, del negocio enfocar a otras áreas muy importantes y es que el ayer habíamos hablado sobre todo el, el negocio que va alrededor de los infoproductos y cuando nosotros decidimos la, lanzar la academia como una estrategia de montar infoproductos, este cursos, ebooks, descargables, wordbooks, en fin, una serie de diferentes formatos en contenidos para llegar a diferentes eh, avatares, a diferentes públicos y poder servir a más comunidad, ha sido realmente un reto realmente Increíble, ustedes no se pueden imaginar la carga de trabajo. Es decir, yo a veces les digo, ¿no? Hago comparativas cuando converso con amigos, con clientes, con mi familia incluso. mira es cuando piensas que vas a subir una colina y dices, bueno, la tienes todo eh, trabajado, pero ya cuando te metes, si no viste bien, no hiciste una inspección general, te das cuenta que lo que estás subiendo es un gran Everest y que eh, te están faltando, de pronto por ahí recursos, que te está faltando tiempo, que no tomas que considerarte si sí es ciertos aspectos que son importantes eh, para montar algo, ¿no? Entonces, por eso la reflexión del del día de ayer que les invito si no lo han escuchado, eh, el, lo vean porque claro, cuando nosotros eh, decidimos montar la Academia Desarrolla Pro eh, con el afán de eh, formar y democratizar también el conocimiento, llegar a muchos profesionales que todos debemos tener este conocimiento de cómo podemos apalancarnos eh, a, con nuestras marcas profesionales hacer negocios en una de las redes principales que nosotros gestionamos que es LinkedIn no y que esto también te sirve para las otras redes sociales, claro que sí, pero pero eh, muchos profesionales no lo conocen, no saben, no saben cómo captar leads. En fin, bajo todas esas necesidades que nosotros hemos hecho, diferentes estudios y análisis de esos diferentes avatares, nos dimos cuenta que una solución que podríamos brindar de manera genuina era eh, diversificar el formato de las formaciones, hacer infoproductos este, más pequeños, low tickets, como decía, son eh, desde gratuitos hasta 100 dólares luego, eh, que no va del, del tema de infoproductos, que de hecho me lo voy a apuntar para contarles los diferentes este, niveles que, se, que, que van llevando, pero bueno ha sido un esquema realmente complejo, ¿no? Eh, para nosotros así que por esto, eso fue una de las razones principales por las cuales nosotros tuvimos que suspender el podcast y no empezar eh, porque yo tenía que máximo en un mes íbamos a arrancar pero como mucho, porque lo ideal hubiera sido 15 días, y miren Estamos terminando abril y estamos retomando el podcast este con la frecuencia, Dios mediante, de los cinco podcasts eh, al día, ¿no? Así que, pues bueno, y también contarles que adicional de estar liderando eh, mi empresa, pues estoy liderando eh, como directora de ventas en otra empresa de, que también está enfocada en formación, pero en un sector energético. Ha sido un reto muy, muy bonito que lo estoy tomando con mucha responsabilidad y que dentro de esas cosas también ha sido que pues eh, hemos descuidado el podcast. Pero bien, darles esa noticia de que nos seguimos, hay un compromiso de su servidora de seguirles compartiendo contenido de calidad, que es como yo lo veo, no que es esta universidad del coche, como decían, o esta universidad cuando estás haciendo ejercicio, estás caminando, saliste a pasearle al perro, tienes la posibilidad de escucharnos y de aprender un poco más de cómo potenciar tu marca, de cómo hacer negocios a través de las diferentes plataformas, cómo hacer marketing y ventas digitales. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.